Tru, tru. Listo. Entonces, bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su, su espacio los miércoles, el ombligo de la semana, el momento que para mí es como más provechoso y más animado durante toda la semana, el Club de Lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar. Esta noche eh, vamos a continuar con nuestra discusión eh, que arrancó hace ocho días de esta novela de Neil Gaiman, Coraline. Entonces, um, um, hasta la semana pasada habíamos leído los primeros cuatro capítulos. En estos primeros cuatro capítulos eh, se nos presentó a Coraline. También conocimos a sus papás, conocimos a sus vecinos, ¿no? Y también nos enteramos de que dentro de la casa de Coraline existe otro mundo, ¿no? Que, al cual ella llega cruzando una puerta. Eh, y allí reside otra madre, otro padre y otros vecinos, ¿no? Todo esto lo descubrimos en, hace ocho días. Y nos dimos cuenta de que Coraline es una niña bastante extrovertida, es una niña que se considera a sí misma como aventurera, es intrépida, ¿no? Todo esto lo hablamos y también vimos eh, cómo era este otro mundo y nos detuvimos sí, bastante qué, qué, qué, qué, qué. hablando Ótame, sobre este aspecto, ¿no? Cómo era ese otro mundo. Eh, dijimos que el mundo, pues, no es un mundo paralelo, ¿no? Sino que gracias a la canción que las ratas cantan, eh, nos dimos cuenta que el mundo de hecho parece más bien un mundo subterráneo, ¿no? Ella tiene que bajar para llegar a ese otro mundo. Y hablamos bastante del nombre, nos pareció bastante curioso eh, esta, esta como reiteración con el nombre, que algunas personas le dicen Caroline, entonces nos detuvimos como ¿por qué le dicen Caroline y no Coraline? Entonces hablamos de la identidad del niño... Hablamos de, de qué significa el nombre, de si el nombre es o no la identidad. Aura nos leyó unos fragmentos bastante, bueno, de hecho nos compartió, yo los leí, nos compartió unos fragmentos bastante bonitos sobre el nombre, que me parecen de verdad muy, muy, muy chéveres. Eh, solamente por eso, solamente por, porque ustedes puedan escuchar los fragmentos que nos compartió Aura, deberían ver la, sex, la sesión pasada. Eh, aparte de que hablamos de muchísimas cosas, me pareció bastante provechosa. Y continuando pues con este tema, um, dijimos hoy que queríamos pues seguir avanzando con la lectura. De hace ocho días pues se propuso terminar la novela, sin embargo pues no llegamos como tal a ningún acuerdo. Me preguntaba Sarita si teníamos que haberla terminado o avanzar. Pues dado de que no no llegamos como a ningún acuerdo de forma final, pues hasta donde hayan leído, ¿listo? Entonces no hay problema. Si ya terminaron de leer la obra, listo. Hoy se van los spoilers porque... Eh, estaba como implícito que podríamos haber terminado. Y si solamente vamos hasta cierta parte, pues nos aguantamos los spoilers. ¿Listo? Eso es, eso es la ley de, eh, no sé si la del talión o no, la, la ley del club de lectura. Podemos nosotros ahí ir mirando qué tipo de leyes, pero hoy pues vamos a aguantarnos la destripada, ¿no? Que es el término en español para el spoiler. Entonces, eh, me gustaría saber hasta dónde les dieron. Se avanzaron mucho, se avanzaron poco. Yo voy en el capítulo 9. Yo ya casi acabo. Eh, ya casi, ya casi. Y creo que hoy encontré, digamos, en las lecturas que realicé durante esta semana de esos capítulos, encontré cosas interesantes que quiero que hablemos hoy. Pero antes me gustaría saber cómo, hasta dónde vamos, eh, como de forma general. Entonces, bueno, Sarita ya nos dio a entender que terminó parece excelente. Me gusta muchísimo la, la energía de Sarita. Entonces, aplauso para Sarita. Y... Eh, no sé qué hay de, de, de los demás compañeros. Bueno, sé que hay gente nueva, entonces no se preocupen ustedes. Con ustedes pues vamos a ir avanzando poquito a poquito. Y Pero qué hay, digamos, de, de los demás participantes que me cuentan. Adelante, ahora cuéntame. Eh, bueno, pues la verdad... También no, no, no lo pude acabar, pero adelanté hasta el final del capítulo 12. Sí, fue bastante interesante leer hasta ahí. Me dio un poco de ¡Ay, qué pasa! Pero pues no, no tuve tiempo para poder seguir leyéndolo. Hasta ahorita fue que, <risa> que, que, que y entonces pues. Espero que no hagan tanto. Tán... <risa> Pero bueno, tú ya casi se acaba, ¿no? Son 13 capítulos. Eh, tú ya estás a uno de terminar, ¿no? Tú nos tienes ahí, estás de la puntica de por terminar. Ah, ya casi, ya casi. Me gusta eso que le estás metiendo como eh, misterio a la cosa. Me gusta, me gusta. Listo, ahora. Eh, ¿Quién más estuvo la semana pasada? Johan, ¿hasta dónde vas? Estamos mirando como cuál es nuestro... ¡Ay, María Camila! ¡Ya lo terminaste! Puf, ¡Excelente! no Entraste así pisando fuerte. Muy bien, muy bien, María Camila, me encanta eso. Eh, estamos definiendo hasta dónde vamos todos. Entonces, yo quedé en el capítulo 9. ¿Sí? Estoy diciendo el 10. Johan también ya terminó. Entonces, veo que esta semana creo que me fui como de, de juerga y no leí. Ah. Eh, ahora nos comentaba que le falta solamente un capítulo por terminar. María Camila ya terminó, Johan ya terminó, ahora ya terminó, eh, perdón, Sarita ya terminó, listo, nada, entonces vamos a hablar de los siguientes episodios, y pues ahora esperemos que no nos hagan spoilers del último capítulo, pues bueno, yo ya lo leí, yo ya sé qué pasa, <ríe> pero pues quería leerlo de nuevo, ¿no? Jason, cuéntanos. Bueno, por mi parte yo leí todo el cómic y hasta el capítulo 6 voy. En, ok, entonces... Una, leí, una leí. Sí, eh, dime, dime. No ha sido una lectura como tan profunda en el libro, pero lo que quería hacer era como un comparativo entre la película, el cómic y el libro. Perfecto. Estoy leyéndolo así. No, ese, ese, ese, ese, ese, ese, esa lectura también es muy provechosa. De hecho, yo lo que estoy haciendo es... Yo ya vi la película varias veces. <risa> el libro ya lo había leído una vez, entonces esta es mi segunda lectura. Pero esta nueva lectura la voy haciendo como el libro versus el cómic. Me parece un muy buen ejercicio. Y ese ejercicio también que comenta eso me parece muy chévere, ¿no? Que él está haciendo como el trabajo a la inversa, ¿no? Primero lee el cómic, es pues que de hecho es más como una novela, novela gráfica. lee la novela, la, la, la novela gráfica y después lee el libro. Y eso me parece también muy interesante. Después nos dices como cuáles han sido tus hallazgos uh, invirtiendo el proceso. Entonces, ya leíste todo, o sea, ya sabes en qué va la historia, pero leyendo el libro vas en el capítulo 6. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿por dónde arrancamos? Yo tengo unos temas, como siempre, ustedes saben que yo voy leyendo y mi ojo, mi ojo de, de, de literato está todo el tiempo muy pendiente de pistas de comentarios y pues la idea es que ustedes también vayan como lo que decíamos hace ocho días, como afinando ese ojo y vayan empezando a encontrar todas las pistas que el autor nos va dando. Me parece que en los, en los capítulos que siguen, nel Gaiman nos da más elementos para enriquecer la, la discusión que teníamos hace ocho días, ¿no? Porque hace ocho días estábamos hablando sobre cómo es el otro mundo y toda la reiteración de eh, ¿cómo, es el, cómo es un mundo fantástico, cuál es la diferencia entre el mundo fantástico y el mundo real, y cómo esto está participando con otras lecturas, ¿no? Hablamos de Alice en el País de las Maravillas, hablamos de Stephen King, hablamos un poco también como de Edgar Allan Poe, Lovecraft, eh, Narnia, no me acuerdo qué otras referencias tuvimos, pero hasta ahí, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber qué encontraron, que les gustaría que habláramos antes de yo proponer los temas. Por si, digamos, si nadie propone ningún tema de discusión, yo arranco con los temas que traigo. ¿Listo? Sarita, dale. Y bueno, si no. quieres, después Jason. Dale, Sarita. Bueno, no recuerdo si lo dije la vez pasada, pero el pozo que nos mostraron al principio, después es muy importante. <risa> y también los ¿Listo? que le la vez pasada, la ola de cristal también es importante ahí. Y ya. listo, entonces Sarita nos está diciendo prestenle atención al pozo y prestenle atención a la bolita de cristal, ¿no? A la esfera de nieve. Perfecto, Sarita. Eh, seguimos aquí en orden. Jason, cuéntanos. Y final, bueno, mientras no se levante ninguna otra mano, va Johan. Bueno, desde mi punto de vista hay tres puntos importantes a tener en cuenta en la obra de Coral. Número uno, la figura del, del gato. Eh, que es un ser con un gran conocimiento sabidu y sabiduría, pero también que es muy misterioso. Eh, no es un gato normal, con, con, cuenta con una identidad muy bien desarrollada. O sea, la personalidad de este individuo demuestra, primero, que puede parecer ególatra y vanidoso, lo cual lo es, sí, pero él tiene muy claro su identidad, él tiene muy claros sus objetivos y su propósito en la vida, es un personaje muy bien definido, mientras todo el mundo está en un proceso como de conocerse a sí mismo, él en un momento le dice a Coraline, los humanos necesitan nombre, porque no, sabe quién es, no saben quiénes son ellos en realidad, pero yo soy un gato, y sé muy bien quién soy yo, entonces esa, esa parte es muy profunda, uh -huh. el segundo elemento a tener en cuenta es ese mundo antiguo, o sea, en el libro, en el cómic, en la película lo menciona cada rato, entre la primera puerta que abre Coral y la puerta en donde está la otra madre, hay una, hay como un mundo que ya existía antes de que llegara la bruja o la otra madre. Ese mundo tiene mucho impacto porque en toda la obra, como que te insinúan cosas, algo viejo se mueve en las sombras, húmedo, sucio, muy antiguo y que me percibe. Entonces, ese mundo hay que tener mucho, ponerle mucha atención porque es la parte fantasiosa de la existencia misma de este plano. Sin este ente al que no logramos darle ni nombre, no existiría ni siquiera la historia. El tercer elemento a tener en cuenta es la otra madre. La otra madre es una persona que sufre de ansiedad, es controladora, es posesiva. Eh, ejerce violencia psicoemocional sobre todas las personas que la rodean sus creaciones especialmente como el otro padre aparte de eso muestra una especie de gusto enfermizo por un amor autodestructivo y sádica pero sobre todo hay un tema cuanto a la otra madre y es que ella sí coció los ojos ¿qué pasa? me parece que ella era un ser humano me parece que ejercía la nigromancia. Eh, y la ando muy, muy, muy por fuera de la historia que nos dan en el libro, y ella misma se cose los ojos, una ruptura con el mundo real, una ruptura, una deformación de su cuerpo para salir del mundo humano, eso la transforma en una araña, en todo momento nos insinúan que Coral, Coraline le tiene miedo a las arañas, y ella, como le tiene miedo a las arañas y le tiene miedo a la nueva madre, entonces la asocia ya con las arañas. Las dedos que se mueven como araña. A cada rato hacen esa metáfora. juega mucho con el estrés postraumático. Que normalmente tendría una persona en la guerra. Pero lo vemos es en, la madre, en la otra madre. Ella tiene un estrés postraumático de alguna naturaleza. No necesariamente de la guerra. Pero de alguna naturaleza. Y en todos momentos. Eh, Coraline dice. Aunque sus ojos son botones. Yo percibo su mirada. Y ella tiene ira. Entonces también parece que hay que tener... Poner mucha atención a los momentos en que Coraline nos narra a la otra madre en el libro. En el cómic, a la forma en que la dibuja, como está representada una mujer que toma la forma de la mamá, pero que piensa que por tomar la forma de la mamá de ella ya tiene autoridad. Cuando Coraline niega esa autoridad, reacciona muy mal. Y ese es un punto muy clave, clave para entender a la otra madre. Gracias. Bueno, Jason, aquí me gusta esta teoría, ¿no?, de intentar buscar el origen de la otra madre. Es muy interesante. Fíjense que por eso es que me encantan estos espacios. ¿Alguno de los aquí presentes se había preguntado sobre el origen de la otra madre? Ténganla ahí la pregunta mientras escuchamos la intervención de Johan. Pues, básicamente, yo estaba más o menos como por los lados de Jason porque pues ya terminé el libro... Y me quedaron muchas preguntas sobre la naturaleza del otro mundo, la otra madre, más que todo sobre la mitología que presenta Inel Gaiman dentro de la historia y a qué era lo que quería hacer referencia a él cuando lo escribía exactamente de esa forma o describía a los personajes de esa forma. Y he estado mirando por todos lados y tratando de buscar algo que le traiga como lógica a mi cabeza de cómo era que se organizaba ese mundo porque pues cuando yo empecé a leerlo me empecé a dar cuenta de que era muy diferente a la película y que tenía como elementos que eran como distintos. Por ejemplo, eh, lo de la otra madre, eh, Neil Gaiman dice que es una beldam, que es una criatura llamada beldam, pero no sé cuál es la diferencia que hay entre beldam y bruja y trato de buscar información por todas partes, en internet en libros sobre la diferencia entre Beldam y bruja en el folclore de cualquier país y no logro encontrarlo, así como en otros países tenían versiones de los vampiros que los llamaban Strigoid, creo que los llamaban, eh, en la Europa del Este los llamaban Strigoid y tenían características completamente diferentes. También creo que la Beldam es como un estilo de bruja, pero no sé de qué mitología ni de qué país la tomó Neil Gaiman para poder hacer referencia, pues, a la criatura que está dentro del, estom de, dentro del estómago, digo yo De la criatura que duerme debajo de la casa O en otro mundo paralelo O en otra dimensión solapada Tampoco lo sé Pues porque como presentan la historia Es, un, es como muy, rara, muy raro todo lo que muestra Neil Gaiman Dice que hay una puerta de ladrillos Pero después hay un pasillo oscuro Pero dice que ese pasillo cambia de forma A veces es estrecho, a veces es alargado hay varios elementos que yo quiero destacar. El primero es lo del pozo. El segundo es la niebla que aparece a cada rato como un elemento como constante en la historia, dentro de la criatura esta que es de otra dimensión o lo que sea, y por fuera del mundo que parece como si se saliera del mundo de él y la misma niebla estuviese por todas partes y se estuviese como, no sé cómo decirlo, como expandiendo. Y el, el viento... Que, que también muestran en todo momento, por ejemplo, eh, no sé quién estaba en el capítulo 12, creo que era. Ahora, ¿También? ahora, ¿También? Ahora, ¿También? ahora, ya está en el, 12. Yo voy en el 12. Ahora, ahora puede confirmar que realmente cuando Coraline está intentando escapar, hay como una corriente de viento. Y literalmente, cuando la madre empieza a perder el control sobre lo que ocurre en el mundo y se empieza a poner cada vez más brava, y todo el mundo se empieza a, como a desfigurar alrededor de Coraline. Ella va perdiendo el control y el gato dice en un momento que todas las entradas y salidas a ese mundo se cerraron. Excepto una. Y que probablemente es la que pues, conecta con la puerta. Y otra es... cosa que, que dice que él ya no puede salir. Ajá. Y algo que me parecía como extraño era eso: que el gato todo el tiempo dijera que había otras entradas y otras salidas que él conocía. A mí sí. se me hace que el pozo podría ser una de esas entradas o salidas. Okay. Porque eh, nosotros sabemos que la viejita, eh, la, la, la Miss Pinky o Miss Porcival, le decían a Coraline que no se acercara al pozo porque era peligroso. Y obviamente un pozo es peligroso, pero lo que se me hace raro es la profundidad del pozo. Porque cuando pasa lo que pasa en el último capítulo, eh, <risa> tarda mucho tiempo. Tarda mucho tiempo en sonar algo, como si sí. fuera casi que infinito. Sí. Y luego los ratones dijeron, ya, estamos bien, ya, ya, ya, ya, todo está bien, todo está ok, todo está todo está bacano. Sí, como, y, pero a mí se me hace como, como no es lo suficientemente fuerte como el final, o sea, se me hace muy débil la forma, como si no hubiera vencido nada. Ok, bueno, ok. A veces me voy a pensar como, ¿cuál es el objetivo real de la otra madre? ¿Y por qué era que quería? O sea, siempre ha querido los niños, sí, obviamente, porque pues se alimenta con ellos. ajá pero, pero a mí se me hace que lo que ella quería dentro del libro era buscar la llave, tener el poder sobre la llave. Porque de alguna forma se me hace que el trasfondo de la historia es que habían otras personas que habitaban antes ese lugar y que empezaron a encontrar las entradas hacia esa otra dimensión o hacia ese otro mundo o hacia la criatura que vivía ahí y empezaron a buscar la forma de sellarla. Tal vez puede ser la misma madre que participó dentro de ella, era una bruja, y que ayudó a cerrar las puertas hacia esa otra dimensión, pero la otra madre decidió quedarse dentro de la criatura y como que empezar a absorber el, la, el estilo de energía que botaba la criatura o algo así por el estilo, y se modificó, porque al igual que como decía Jason, la otra madre antes era humana. De hecho hay un momento que le dice a Coral Coraline, eh, juro que no voy a hacer trampa en el nombre de mi madre y luego Coralán le dice ¿tú tienes madre? y ella le dice sí una vez la enterré y cuando empezó a escarbar hacia afuera e intentó salir de su tumba, la volví la a meter volvió, ahí creo. abajo sí sí sí, sí. entonces pues... no sé yo me quedé como muy rayado porque pues dentro de ese otro mundo, todo está lleno de niebla pero si uno Ajá. ve por, por el fuera de ese mundo también hay muchísima niebla y dice que es muy densa y es muy espesa y que a veces desaparece y a veces vuelve a aparecer. Y lo de la corriente del viento, escuché una teoría de alguien que decía que podía ser la criatura despertándose y podría ser la respiración de la criatura, porque la madre perdía el control de lo que estuviera ocurriendo porque estaba brava y la criatura se empezaba a despertar y por eso cerraba todas las puertas, porque sentía que había alguien dentro de, de esa criatura. Cerraba todas las puertas, todas las entradas y salidas y... Después de eso, pues como que comenzaba su despertar. Y por eso es que la gente dice que al final el pasillo es tan largo, porque la criatura se está moviendo, despertándose. Y hay tantas corrientes de aire por todos lados, que es el respirar de la criatura que se va marcando. No sé, no sé, me, me, me, como que cuando terminé de leer el libro, se me generaron más preguntas de cuál era la mitología a la que quería referir Nate Gaiman, y a qué, qué era ese otro mundo, qué era todo esto. Y todavía sigo con la pregunta, pero, pero me busqué varias respuestas y me pareció interesante lo que escuché. Esta, esta teoría que nos está compartiendo, Johan, eh, tiene de todo, ¿no? Me gusta porque de alguna forma vincula con los seres antiguos, los ancestrales. Obviamente en un plano diferente y pues marcando las debidas distancias. Pero no deja, no siempre alcanza a recordar un poco como a las criaturas de, de Lovecraft, ¿no? Estas criaturas que están dormidas y que pues no deben despertar. Pero esto es para más adelante. Sin embargo, vayan viendo cómo podemos empezar a, a vincular todo esto. Eh, no, no, no, no digamos, no había escuchado esto, tampoco sabía que era una Beldam, pero se me ocurre que podríamos, pues busqué mientras estaba escuchando Johan. Y pues hay varios videos en YouTube, no sé qué tan buenos sean, ¿no? Que no sé qué tan confiables, pero los podríamos compartir por la página de Goodreads y pues allí todos podemos ver y enterarnos un poco de qué es la Veldam, ¿no? Porque también me parece bastante interesante, eso me gusta, que empiecen a, a salir de la lectura, ¿no? Como hace ocho días hicimos con la piedra de, de Odín. Eh, sobre las puertas, sobre el gato, sobre todo esto, pues yo tengo otras ideas, que vamos a compartir, voy a compartir con ustedes más adelante, pero solamente después de escuchar a Aura Camila. Dale, Aura. Eh, sí, bueno, <risa> también me pasó lo mismo cuando estaba leyendo lo que le pasó a Johan, si no estoy mal, es quien habló ahorita. Me llamó bastante la atención, aparte de cómo describe en el cuento, bueno, en la novela, cómo la apariencia del otro mundo cambia en lo que lo que parecían ser árboles quedan siendo solo el boceto de los árboles ¿no? entonces es bastante interesante cómo se da una noción de lo que era y ahora es solo el simple hecho de un boceto, un dibujo, algo similar, y una idea que me gustaría destacar es la madurez o bueno, el proceso de crecimiento que se ve en la novela de, de Coraline, porque eh, destacando también en lo de en lo de la, en la conversación que tiene con el abuelito o el viejito de las ratas, le, cuando ya él, le, él le dice como que vas a tener todo lo que quieres, puedes hacer lo que quieras, comer lo más rico, y ella le dice como que al final no lo entiendes, ¿no? Entonces es como, ¡oh! ¡Qué Porque al principio era conquistada con todo eso, ¿no? Con... Eh, ser atendida, tener muchos, muchos mundos por explorar, poder usar los guantes que ya quería, las botas, tener lo que ya quería, pero en realidad ya después de perder los padres y eso, comienza a desarrollar un tipo de madurez diferente. Entonces me, me llamaría bastante hablar de eso. Fíjate que lo que estás com me comentando es una de las cosas que yo quería comentar justamente. Uh, hace ocho días dijimos algo sobre la... Ay, perdón. Antes de, de continuar, por fin me recuerdan. Porque digo, otra mano levantada. Mari, cuéntanos qué quieres decir, porque no quiero que, que pierdas tu idea. Mari, bueno, creo que la mano era, estaba je, levantada por aquí. Ah, no, ya te escucho. Dale. Es que fue demasiado tarde y si sí se me olvidó, no me Eh... Um... Yo me leí el libro hace rato, entonces no tengo no tengo en la cabeza los capítulos, pero nombraron lo de la distorsión del espacio cuando empieza a ver todo como si fuera dibujado, como si fuera rayado. A mí, pues no pude evitar pensar en estas personas que han tenido esquizofrenia o que tienen estados disociativos, o que tienen algún tipo de alucinación y porque les dicen cómo, cómo percibe ese entorno y, y ellos ven una distorsión así como, como muy... Mmm, ya muy bizarra, no como que... y, y yo me lo he imaginado de esa manera, como... y si uno ve el, el libro a veces entran los sueños y a veces sale, y a veces ella es como, no, pero yo sé que es un sueño, entonces también hay que entrar ahí, ¿no? Como, qué tan. que. o sea, ¿cómo, cómo se ve la historia desde la mente de Coraline y cómo se vería desde afuera de esa mente, ¿no? Y esas es cuestiones sí así de la persona. A mí me emociono, yo, yo me emocionó mientras los escucho porque, digamos, es chévere como saber que las cosas que yo percibí, pues otras personas las persiguieron. Es bastante, bastante interesante. Así como eh, Johan se identificó con Jason y ahora con Johan, eh, ¿no? Y yo me he identificado con todos, pero me gusta mucho esta, esta, esta lectura que nos propone Mari y es quién está viviendo la historia, ¿no? Y, y cómo se percibe esta historia a través de los ojos de ese personaje. Porque en el caso, bueno, digamos, las lecturas que hasta el momento hemos escuchado, la lectura se está, la estamos realizando a través de nuestros ojos, ojos de espectador, pero no a través de los ojos del protagonista, ¿no? Y este protagonista está viendo el mundo de una forma distinta, ¿no? Recordemos que, bueno, más que recordar, pensemos en cómo ve el niño la realidad y cómo ve el mundo de los sueños. Probablemente no exista una diferencia. Inclusive hay una parte en la que Cora Coraline dice... Cuando ella se ponía a jugar, a veces se olvidaba de quién era. Ella podía ser una pirata y podía hacer un montón de cosas y solo en algún momento recordaba quién era ella. Entonces, es, existe en este mundo, en el mundo de Coraline, no existe esta claridad tan definida de qué es un mundo real y cuál es el mundo eh, ficticio. Sin embargo, ella lo va descubriendo, es a lo largo de la, de la novela. ¿no? Ella empieza a darse cuenta de qué es, cuáles son los límites de los poderes de la otra madre. ¿No? Y lo dice. La otra madre no puede crear, solamente puede copiar, ¿no? Como pervertir, ¿no? Como desdibujar. Entonces, eso también nos ayudaría mucho a, a responder la pregunta que tiene Johan y que de pronto también tiene Aura y Jason. Y es, la, ¿cuál es la mitología? De pronto no exista una mitología. Esa es una de las cuestiones que también tenemos que explorar. Yo no estoy diciendo que no exista o que sí exista. También tenemos que pensar en que de pronto no exista. Es una de las cosas que también tenemos que tener en nuestro radar de la lectura. De pronto no exista la mitología, de pronto no exista ese otro mundo, ni otra criatura, ¿no? O no en el plano de lo fáctico. Es una de las cosas que también teníamos que pensar. Buenísimas todas esas intervenciones. No sé si alguno de los presentes le... Tenga, dale María Camila, cuéntanos. Eh, hola. Um... También está teniendo en cuenta algo que hablamos la vez pasada, era sobre el nombre, que resalta otras veces, eh, pero en diferentes situaciones, como cuando se encuentra con los demás niños, porque allí ellos muestran que dejaron de ser sí mismos cuando perdieron sus recuerdos y también la capacidad de discernir acerca de su nombre y las personas, el de las personas a su alrededor y justamente después cuando el señor, el loco de las ratas, se da cuenta del, del, de cómo se dice el nombre de Coraline y también ella le responde con el nombre de él, entonces podría ser algo importante y una teoría así un poco extraña podría ser que en algún momento, como otros mmm, dicen, la otra madre fue humana y ella perdió a sus hijos. Entonces, como para tener, cubrir como esa necesidad, empieza a secuestrar a otros y a crear ese mundo, uno donde ella pueda ser feliz de alguna forma con ellos. Suena, suena como a, a la llorona versión europea. Esa idea está chévere, ¿sabes? No la había pensado, pero está bien interesante. Bueno, hay varias manos levantadas. Vamos con Johan, seguimos con Aura, vamos después con Mari y terminamos con Sarita, al menos mientras se levantan más manos. Adelante. Pues es que, pues hablando de lo que ya han hablado otras personas, eh... Es que a mí se me hace curioso el hecho de que dentro de la misma novela, cuando ellas, ya en el último capítulo, empieza a haber como más interacciones entre el mundo de la fantasía con el mundo real. Porque vemos que hay un perro lastimado, los ratones dicen que tienen miedo, eh, que están asustados, que hay como, una, como, como un cazador acechándolos y el señor Bob le dice a Coraline que, que se cuide. Que se cuide de aquello que está por ahí rondando por todas partes, y porque los ratones dijeron que había peligro. Y por el otro lado de lo de la otra madre, hay una como conversación entre ellas dos en la cocina cuando eh, la saca del espejo. Y la otra madre, Coraline dice que la otra madre la ve a ella como un objeto, como si ella no fuera nada, sino como si, como si la otra madre la poseyera, como si no le importara, es que fuera como un juego dentro de un juego. Entonces de pronto puede que si quiera ser feliz la otra madre, pero que no sepa cómo, no pueda, no pueda identificar cómo hallar la felicidad porque se cree superior a los demás tal vez. Entonces los ve como objetos o como cosas que puede modificar y transformar, incluso manipular, porque si vemos otros personajes se salen de los otros seres que habitan dentro de ese mundo con ella se salen del control de ella pero al mismo tiempo ella puede ejercer control sobre ellos vemos que el otro padre todo el tiempo le está diciendo a Coraline como ten cuidado, la otra madre me dice que no debería hablar contigo mientras ella no esté presente o vete, vete porque ya no puedo controlarme más, no puedo, no puedo mi voluntad ya no puede más contra la de ella y empieza a atacarla y cosas así por el estilo pero de cierta forma como que se salen del control de ella pero finalmente ella como que también logra como controlarlos. Entonces, no sé, no sé, pues es que no sé. Sí, puede ser real o no puede ser real, no sé. <risa> Eso está bien interesante. Yo creo que la respuesta eh, tenemos que encontrarla en caracterizar a la otra madre, y es lo que vamos a hacer en un momento, ¿listo? Pero por el momento vamos con... Eh, déjenme yo reviso acá, con Aura. Adelante, Aura. Eh, sí, ya hablando me acordé del otro padre. <ríe> Se me había olvidado, pobrecito. Eh, me recuerda bastante una parte en la que Coraline le dice al otro padre que él es la creación olvidada de la, de la otra madre, ¿no? Entonces, es como pensar que en algún momento la otra madre pudo haber creado algo y lo dejó atrás tal vez porque no le salió bien o algo. También me llama la atención en la promesa o en el juramento que hace la otra madre que jura por su mano derecha, es como algo muy, muy de nosotros, ¿no? Muy de los humanos. <ríe> no sé, yo no la, no la pensaba como alguien que antes fue humana, sino como uno de esos seres parecidos a los de Lovecraft que siempre han estado ahí y que son, no sé, como un fenómeno natural, malo por naturaleza, entonces... No sé, la siento cercana a la raza humana, pero no como tal humana, ¿sí? Entonces, como tal, sí si es interés, sería interesante como darle la caracterización que tú mencionas a la otra madre. Y al padre también, porque siento que de alguna manera es, es importante. Listo, entonces vamos a hacerlo. Vamos a escuchar a las intervenciones que, que existen y arrancamos. Entonces, quiero que todos empiecen a pensar en, en, en qué encontraron en sus lecturas o en sus propios análisis. En, bueno, ya escuchamos un, un poco de esta caracterización que nos dio Jason y Johan. De pronto tengan muchas más otras características que dar, pero yo tengo algunas que son, digamos, me parecen puntuales. Pero antes de arrancar con esto, seguimos con Mari, vamos con Solita y después Jason. Um, no, yo quería resaltar, bueno, que um, esta actitud de, de la niña alimenta todo el tiempo el hecho de que sea una fantasía, porque esta actitud así supremamente positiva a mí se me hace muy infantil, porque los niños son así, los niños son súper positivos y, y, y la niña es así todo el tiempo, ¿no? Y también es muy valiente y eso, y es como muy... Eh, mis amigos, y digamos, cuando se encuentra con estos tres niños, ella de una vez no cuestiona eh, si son buenos y si son malos, si están ahí, porque si la van a engañar, que si no de una vez los acoge, no, yo los voy a ayudar, yo los voy a, asaltar, yo los voy a salvar. Entonces, a mí me parece que todas esas actitudes alimentan todo el tiempo la fantasía de, de la niña, ¿no? De que sigue siendo un cuento fantasioso y eso. Entonces, eh, a mí sí me cuesta un poquito irme para el lado de, de, lo, de lo conspirativo, no, no sé. Pero es por eso, porque yo encontré como muchas cosas ahí fantasiosas de, de niño. Listo, listo. Me gusta eso. Yo quiero que pensemos también en algo que no se ha mencionado y es un episodio muy importante, más importante de lo que pueda pensarse. Y es la anécdota de Coraline y su padre, ¿no? ¿Por ella hace tanto énfasis en la anécdota de ella con su padre? ¿No? No es solamente eh, un, un discurso a la valentía o a la explicación de la valentía a través de los ojos de un niño, ¿no? Es, es Coraline dándose cuenta de que antes fue más pequeña, de que ahora es más adulta, ¿no? Bueno, más grande, no tanto adulta, la palabra es incorrecta, que es más grande. Y, y que hay un proceso de crecimiento en eso, ¿no? En el, en el proceso de ser valiente, ¿no? Crecer es ser valiente, de alguna forma. ¿Por qué mencionó este episodio? Por lo que está diciendo Mari. La novela misma nos está dando todas las pistas de lectura. Es una de las cosas que es muy importante. Eh, no, no, no puedo entrar a debatir las ideas que tienen sobre la criatura, la otra criatura, me parecen muy intrigantes, pero yo me remito a la lectura, al texto y el texto no me da esas pistas para yo definir que existe que ese otro mundo pueda ser una criatura tipo Love, Lovecraft, que es como la estamos llamando acá. ¿No? Si nos remitimos, remitimos específicamente al libro, ¿no? a lo que el libro nos está diciendo, si seguimos las instrucciones que el libro nos da, recuerden que todo libro nos da las instrucciones de lectura, no podemos encontrar estas cosas. Ah, digamos, en ese sentido apoyo a María en el sentido de no apoyarlo conspiranoico, porque no lo veo en el libro. Es una de las cosas que quería decir. Sobre, sobre las actitudes de Coraline, yo sigo pensando que es más grande. Y nadie me quita la, la idea de que Coraline es más grande de lo que nos presentan en la película. Pero vamos a hablar después de eso. Antes de esto, vamos a leer aquí el chat y ya le doy la palabra a Sarita y a Jason. Um, Johan nos dice, o tal vez la otra madre es la hija de la criatura lenta y vieja que es el otro mundo. Y por eso ella dice que en el pasado la enterró. Esa es una interesante cuestión, pero aquí entonces le estaríamos quitando ese pasado humanesco a la bruja, ¿no? Bueno, a, a la otra madre. Fernanda Neira nos regaló un párrafo y nos dice, la otra madre, también conocido como Beldam, es una criatura de origen desconocido, es la principal antagonista de la historia y vive en un mundo paralelo al de Coraline cruzando por una pequeña puerta en la sala de estar llamada El Otro Mundo. Se gana el amor de Coraline dándole cosas y un mundo donde todo es a su gusto. Su verdadera forma da una figura que tiene similitud a una araña con una cara huesuda, manos hechas por agujas y camina sobre cuatro patas afiladas. Listo, esto, esto es una definición, creo que la, la tomaste de algún otro sitio, Fernanda. Nos puedes contar por el chat, por porfis. Y María Camila nos dice... Me causa inquietud el hecho de que la otra madre jura por su mano y justo esta es la que persigue la llave. Es muy interesante. Ustedes sí saben qué pasa cuando uno jura por una, una parte, ¿no? Si uno eh, rompe el juramento, tiene que cortarse esa parte. Entonces, cuando uno hace pinky promise o promesas de pulgares, si uno rompe esa, esa promesa, uno debería cortarse el pulgar. Entonces, esto explica por qué es esa mano, porque ella la pierde. Eh, ah, ok, listo, listo Entonces ya ahí tenemos muchos elementos para hablar de, de la otra madre Muchísimas gracias Fernanda Sarita, dale, y a continuación vamos con Jason Bueno, quiero decir como una teoría rara que se me vino a la mente Como del origen de la otra madre Y es que la otra madre dice como que eh, todos tienen su otro mundo Su otra madre, su otro padre en algún momento de la lectura Y entonces puede ser que ella... Como ella dijo que tenía una madre, puede que ella fuera humana. Y encontrarás el otro mundo y se quedara con la otra madre, dejara coser botones en sus ojos y después ella siguió como con el legado de la otra madre. Wow. Uy, esa, esa idea está muy buena. No, lo digo en serio. Me parece que podría, podría, podría tener sentido, ¿sabes? No digo que sea así, es decir, no. Dale, continúa. Y bueno, y también porque ella, como es que conoce el otro mundo de Coraline, ¿sí? puede que ella anteriormente viviera en la casa a la que se mudó Coraline, porque de pronto eh, ella fue al, o sea, diciendo la teoría, ella fue al otro mundo, por así decirlo, eh, cuando era muy pequeña, entonces no exploró. Por eso puede ser que en algún momento como que el mundo no tiene color y parece dibujado. Fíjate que esa idea me, me parece bien, bien interesante. Sobre todo porque la relacionó con un anime. No sé si alguien aquí ha visto de Promise Neverland. <risa> si no, pues... <risa> Bien, ahora, excelente, eres el tema. <risa> Eh, pero entonces me suena un poco como a estas mujeres que siguen la tradición, ¿no? Y se convierten en madres. De hecho, es, es que es la analogía perfecta, ¿no? Porque están estas niñas que crecen en este entorno agreste y crecen para convertirse en madres para continuar la cadena. Entonces, de verdad es como la transposición perfecta de lo que está diciendo Sarita. Tendríamos que buscar las pistas. Digamos, no, no está mal que busquemos dentro de otros lados. De hecho, me encanta que ustedes estén como saliendo y estemos explorando otras fuentes, veamos como esta criatura qué es, miremos esto, y se pregunten y nos preguntemos y vayamos más allá del libro. Eso me parece fantástico. Pero en este, digamos, la lectura también nos tiene tenemos siempre que remitirnos al libro, ¿no? El libro es el que, nos, el que nos está contando la historia y el libro es el que nos tiene que decir qué es lo que tenemos que pensar. Bueno, eso suena un poco como... Como fascista, pero no es tan así. Es más como, ¿a dónde queremos llegar con el libro? Johan nos dice, el libro nos deja muchas cosas abiertas. Y probablemente así es como el libro se ha pensado, o sea, el libro se pensó para dejar esos misterios. No, piensen un poco. De pronto, el sentido del libro también es, hay cosas que no se pueden resolver. No digo que sea ese, se me ocurre porque no he terminado el libro. Lo que les digo, lo leí hace como seis años, ahorita estoy haciendo la segunda lectura, entonces tengo que leerlo de nuevo para recordar muchas cosas. Eh, pero ese podría ser un sentido, ese también puede ser un sentido del libro, de una lectura, hay cosas que no se pueden responder, no todo tiene una, una respuesta, ¿no? Y esa es una de las cosas que también implicaría crecer, ¿no? Pasar de ese mundo del niño al mundo del adulto, ¿no? Hay cosas que no podemos responder siendo adultos. Y una de las cosas que yo considero, y desde ya les hago como un adelanto a mi pensamiento, y ya te doy la palabra, Jason, es que la novela solamente está persiguiendo... Y está mostrándonos es cómo una niña deja de ser niña. Y no porque crezca las malas ni nada de esto, sino porque empieza a poner los límites de su mundo. Y cuando nosotros empezamos a hacer esto, pues de alguna forma el mundo se hace más pequeño, ¿no? Eh, la identidad o entender quiénes somos también nos está indicando los límites de hasta dónde podemos viajar, hasta dónde podemos ir con nuestra mente, quiénes somos, es también definir qué mundo vivimos, un poco, y eso es una de las cosas que yo pienso que estilo tiene, es un niño creciendo, de alguna forma esto se uniría entonces a eh, la tradición de las novelas, no sé si alguien conozca el nombre, eh, las novelas de crecimiento o Coming of Age, aunque, por supuesto, el comino of o las novelas de crecimiento normalmente tienen como protagonista a un adolescente ingresando al mundo de los adultos. Aquí lo que tenemos es a una niña ingresando al mundo un poco más bien adolescente, ¿no? Podría ser por ese lado. Pero bueno, Jason, adelante. Bueno, a mí también me parecía lo mismo. Digamos que teniendo en cuenta la, los comentarios, digamos, más apegados al texto, Podríamos tener en cuenta que es una transición de niño a joven, una ruptura con ese pasado infantil, o también puede ser un problema psiquiátrico. La chica era hiperactiva, el enemigo es una mujer que se parece a una araña. En todo momento nos hace señales de que el miedo a la oscuridad, lo que está en la oscuridad, lo desconocido, siente una telaraña, el gato sabio que te ignora. Digamos que también puede ser un proceso de, de que la niña tenía una imaginación hiperactiva, estaba en un lugar muy aburrido y ya no tenía nada que explorar. La tercera opción es que el texto es, como es, es tal como es, es un mundo fantástico, ella tuvo contacto contra un ente de la naturaleza, de, dejemos de intentar darle como explicación a este ser del otro lado, digamos un ente de la naturaleza que apareció o simplemente un ser que, que se topó ella, eh, ella hace contacto con este ser y genera unas teorías para poder enfrentarlo. Otro te, otra tercera posibilidad es que ella no haya salido con vida. Como, no, como señaló alguno de, de nuestros compañeros, la niña confía mucho en esos niños que aparecieron. No podría ser creación de la otra madre, no podría ya, ya estar muerta y aún atrapada dentro del espejo. Pues, también podría ser que esto sea un sueño dentro del sueño y que ella en realidad está en coma. Pero digamos, apegándonos al libro como tal, vemos que ella en una chica hiperactiva, dejando pues de lado toda esta visión tan eh, apegada a la realidad que conocemos, o enfocada tanto en lo que denominan conspiranoico por intentar encontrar un origen de las cosas que ocurren, Dejando estas dos posturas nos vemos que ella es una chica, que sus padres siempre están como muy ocupados, ella sufre inseguridades, es madura en unas cositas, pero al mismo tiempo es como muy madura en otras. Eh, no acepta el cambio en su rutina porque vemos que en todo momento se niega a comer la comida que el papá prepara. No creo que sea mala comida, pero no es la comida a la que está acostumbrado un norteamericano. Tengamos en cuenta que Nick Gaiman es de Estados Unidos, entonces en todo momento vemos que ella come la comida que come un estadounidense. Pizza, pollo frito, pero el pollo de sal frito como se supone que va en la tienda, ¿no? Porque en un momento el papá cocina de otra forma y ella ya no puede con, esos, con esas variaciones del mundo, demasiado, demasiada riqueza para el mundo. Ella necesita que sea el pollo como se supone, debe ser el pollo. La gaseosa como se supone, debe ser la gaseosa. Todo en el orden en que ella está acostumbrado. No está muy abierta así en ciertos puntos. Por ejemplo, está abierta a explorar. Pero no está abierta a probar nueva comida. Está abierta a, a tener en cuenta pensamientos más allá del mundo, de lo, de lo material, como los, lo supernatural. Pero no está abierta a que la mamá le diga qué ropa tiene que usar porque ella ya considera que esa ropa está fea porque todo la usa. Entonces vemos bloqueos y una mente abierta en algunos temas. Como todo ser humano, eso hace un personaje complejo. Ella es un personaje complejo. El gato es... Digamos, la sabiduría en sí misma, pero también es otro ente. Dejando de lado a la bruja, él también es muy misterioso, porque ese gato anda habla ¿Por qué no todos los gatos entran a esa zona? Porque él es el único gato que entra. Es un gato muy misterioso. Viéndolo desde ese punto de vista, vemos que ella es una chica muy ingenua, pero al, tiempo, al mismo tiempo es muy astuta, porque sabe cómo usar sus fortalezas a su favor. Cuando empieza a luchar contra la bruja, nos vemos que ella se le pone a la par. Y logra entender los trucos de la bruja. Cuando se encuentra con el otro padre, también notamos que el otro padre fue creado con un propósito. Hacer que Cora la sienta segura en casa. La aseguro, ella siempre fue muy apegada a su padre. Por eso ella siempre está cogiendo al padre, la otra madre. Dile esto, dile aquello. O sea, la marioneta de la bruja refleja que en algún momento, que toda creación de un artista refleja parte de sus sentimientos. Esta marioneta refleja una bondad, una sinceridad que la bruja no tiene. Tal vez tuvo, pero ya no lo tiene. Y sus creaciones lo siguen reflejando, sus bocetos, sus dibujos. Cuando esta creación ya no cumple su papel, ella simplemente los desecha. Pero aún desechándolos, ellos siguen existiendo y siguen teniendo una personalidad. Así que se podría decir que Nate Gaiman está haciendo una metáfora a la vida y la muerte. Tú naces, creces y mueres. cuando mueres o cómo mueres? Va a ser doloroso, triste y puede que injusto, muy injusto. Pero pues se llega a un final en algún momento. Ella tiene que confrontar varias cosas. Lo desconocido, el miedo a la muerte, su fobia a las arañas, que también pues está asociada a los miedos y sus incertidumbres personales, porque ella tiene un crecimiento personal. Como todos esos, estos eh, textos de pasaje de la niñez a la madurez. Y de superación personal, porque también los, te, los textos de superación personal te invitan a salir de tu zona de confort. Y la zona de confort de ellas siempre han sido en el tema de, como niñas, sus padres. Ellos solucionan sus problemas. Bueno, eso es todo. Gracias. Me gusta mucho esto que está diciendo de todas las posibilidades que tenemos de lectura eh, de una misma novela. Y por más de que yo les esté diciendo que nos apeguemos al texto y que el texto nos está diciendo como la final última la verdad última, pues todas las lecturas al final van a ser correctas. Por supuesto, estaremos, digamos yo, estaré, digamos, pegado a lo que dice el texto, pero eso no significa que mi lectura sea la correcta. Todas las lecturas al final van a, van a ser correctas porque todos estamos viendo la lectura desde una experiencia distinta. Me gusta, por ejemplo, la, la, la idea que está transmitiendo Jason sobre qué tal que sea una enferma psiquiátrica, ¿no? Y esto diría muy bien, digamos, de la mano con lo que estaba comentando Mari hace un rato, ¿no? De cómo el mundo se empieza a transformar y puede parecer eh, los, los vestigios del mundo a través de los ojos de una persona con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Donde el mundo se va desdibujando y el mundo va perdiendo sentido, ¿no? Y quien no nos dice que es simplemente las últimas etapas de la enfermedad de Coralem, donde ya el mundo no tiene sentido de ninguna forma. Eso también puede ser una lectura. ¿Está dentro del libro? Sí. ¿Dentro de los marcos de lo posible? Sí, claro que sí. Y nadie nos puede decir que no es correcto. Bueno, alguien, a menos que se sienten con algún literato. Eso es una discusión sin sentido. Pero conmigo no va a ser así. Me gustan todos estos comentarios y me parece que hemos enriquecido muchísimo la discusión. Pero para poder, digamos, nosotros entre todos poder encontrar un sentido común, vamos a hablar de la otra madre. Entonces... Eh, aquí en el chat ya nos, nos regalaron algunos apuntes, Fernanda Neira nos regaló algunos datos de lo que, de cómo escriben a, a esta otra madre en Internet, pero ¿qué encontramos nosotros en las lecturas? Entonces ya nos dijeron, Jason, por allí que es una, una madre posesiva, eh, no desconocemos el pasado, ¿no? No sabemos, solamente sabemos que, tiene, que tuvo una madre y pues que la madre está enterrada, no podemos decir, ni, ni siquiera podemos decir que la madre esté muerta. Solamente podemos decir que la madre está enterrada, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir que no hayamos dicho antes de esta madre? Listo, yo tengo algunas cosas mientras ustedes o las ponen en el chat o en el micrófono, ¿listo? Eh, la otra madre parece una artista, una muy retorcida, ¿no? Eh, de hecho, si se ponen a pensar esta analogía con, con, con una araña es muy bonita, en medio de todo es una analogía, es una, es una comparación bastante interesante, porque pues las arañas son artistas, ¿no? cuando ustedes se ponen a mirar la telaraña o, o las telarañas en la naturaleza y ven estos patrones, se dan cuenta que existe un sentido, pues por supuesto, no el sentido artístico que nosotros les adjudicamos al, al arte y a las piezas de arte, pero sí existe una lógica, no tiene un sentido, entonces eh, en, este, en este sentido podemos decir que Sí, listo, me parece muy bien este, este comentario que nos hace de María Camila, ¿no? Su forma cambia a medida que Coraline permanece en el otro mundo, eso es muy importante. Um, adelante, Jason. Bueno, pero también hay que tener en cuenta una cosa de la otra madre, y es que sí, ella es una artista, pero no cualquier artista. Siempre está asociada como a las arañas, y las arañas tejen tejen una red, una red de contactos, una red social, una red que imita la realidad. En el caso de la mamá de Coraline, ella copia todo el mundo que Coraline conoce. Es el mismo mundo que la otra madre conoce. Digamos que ahí se estaría otra vez afirmando la teoría de una, de una enfermedad mental porque todo lo que Coraline no conoce no es representado en este mundo. La otra madre jamás nos dibuja... O nos presenta algo que Coraline jamás haya visto hace pequeños cambios sutiles pero no es capaz de, de crear un escenario que ella recuerde por ejemplo, que recuerde a la otra madre pero fíjate que Jason en esa parte eh, hay una parte en la que justamente Coraline está hablando con el gato y el gato le dice como que la madre construyó lo que le interesaba ¿no? y nos dice muy claramente eh, una red no tiene que ser lo suficiente, no tiene que ser muy grande tiene que ser lo suficiente para atrapar moscas Sí, porque de hecho, eh, Coraline sí conoce lo que hay más allá del bosque, conoce la cancha, pero nada de esto está representado en el otro lado, ¿no? Porque la madre no le interesa representar esto, ¿no? Entonces podemos decir que también es un poco como bastante económica, en el sentido de que no tiene tampoco, digamos, un gran alcance en lo que le interesa representar para la otra persona, ¿cierto? Podríamos decir eso también. Um, ¿A otra madre tiene identidad? Ustedes qué dicen? Es una pregunta que me surgió. Mientras estaba leyendo. Sí, sí, sí, sí. ¿La otra madre tiene identidad? ¿Por qué les pregunto por la identidad? Porque es una cuestión que es muy importante en la novela, ¿no? La identidad de Coraline, la identidad de los niños. ¿Qué hay de la identidad de la otra madre? ¿Tiene identidad? ¿Este ser tiene identidad? ¿Ustedes qué dicen? Porque esto de que se desdobla, ¿no? Que esta criatura, sea lo que sea... <risa> se desdobla en otras personas y podemos saber que también lo hizo con otros niños, siempre está cambiando su identidad por, para ser otra madre, siempre es otra madre. Nos lleva a preguntar, ¿esta criatura tiene o no tiene identidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿O no se habían preguntado eso? <risa> Dale ahora. Pues yo creo que en un principio... Si tuvo alguna y puede que se haya ido deformando a lo largo de las múltiples personalidades que pudo haber adquirido al convertirse en la otra madre de los otros niños o en la otra persona importante para los niños porque no estoy segura si los otros niños, los niños, las almas de los niños que quedaron ahí, los fantasmas le dicen la otra madre también, el caso. Pero de alguna manera nos hace referencia a que tiene una identidad porque tiene cosas que le gustan, ¿no? Le gustan los juegos, le gustan las, pues sí, los juegos, las apuestas. Y se, se siente interesada en el momento en el que Coradine le, le dice: hagamos una apuesta, juguemos algo. Yo hago todo lo que tú quieras, me dejo poner botones en los ojos y gano. Y tú me dejas salir con las almas de los niños y con mi papá y con mis papás si yo gano. Y pues, en, si no tuviera como tal ese, esas ansias de ganar, hubiera respetado su juramento y pues vaya y venga, váyase, ya ganó, vaya Pero pues, rompe su juramento y la persigue, y no, a, al punto en el que intenta quitarle la llave, intenta cerrarle la única puerta. Es, es interesante cómo plantea ahí que, de alguna manera, la madurez que demuestra Coraline, no la demuestra la, la mamá, ¿no? Porque Coraline, cuando los niños le dicen las trampas, ella le dice, no, eso es jugar sucio, pero la mamá jugó sucio. Es, no sé, me parece interesante eso, pero pues para mí tiene una identidad bastante de niña chiquita. Me gusta mucho eso que estás diciendo ahora, especialmente porque yo pensé lo mismo. Ah, entonces a quien no le gusta ver sus ideas confirmadas. Pero lo digo porque justamente... Por supuesto, en nuestro mundo lo que voy a decir, pues, eh, se puede tachar fácilmente de que es o no es verdad o que es mentira. Pero usualmente el juego o los juegos pertenecen al mundo de los niños. O sea, no es gratis que a la bruja le guste jugar, ¿no? Aparte de que estamos en presencia de una lectura que es para niños. Uno piensa que es para niños, ¿no? O cuyo personaje es un niño, uno esperaría que el reto para esta persona, pues, sea un juego. ¿No? Si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, otras novelas de terror o otras novelas de aventura donde el protagonista no es un niño, pues la aventura es otra, no, no es un juego, o sea, es una aventura, lo ponen en otros términos, pero acá la aventura de Coraline tiene esa forma, tiene la forma del juego, entonces no es gratis que, que aparezca esta, esta identidad del juego y que de hecho a quien le guste el juego es a la bruja. ¿no? Entonces, si el mundo si el juego pertenece al mundo de los niños, pues la, la bruja tiene, o bueno, la otra madre tiene mucho de estas características infantiles, ¿no? Y de hecho es temperamental, un niño es posesivo, un niño tiene juguetes y los usa y los bota cuando ya no los necesita, que es un poco lo que nos decía el, el padre, ¿no? Bueno, el, el otro padre eh, un niño eh, es caprichoso, ¿no? Entonces todo esto, sin embargo, pues la bruja tiene y no tiene estas características, pero sí tiene, comparto contigo lo que dices, de pronto los demás participantes, los demás aquí conectados nos pueden decir, no, la bruja no tiene esto, estamos viendo mal, entonces me encantaría si alguien tiene algo para decir por el chat. Otra de las cosas que de, relacionado con lo que está diciendo ahora sobre la otra madre, eh, que me parece muy interesante y que no hemos mencionado aún, es cómo la llaman los otros niños, la llaman ella o la llaman, creo que la llaman es sobre todo ella, siempre se refieren a, a ella, o no, no, no recuerdo si también le dice la otra madre, hasta donde recuerdo siempre se refieren como ella, ¿no? Y fíjense cómo no tiene un nombre, volvemos a lo mismo, porque podría llamarse como la mamá de Coraline, ¿no? Pero ella simplemente decide llamarse la otra madre, y en sí este no es un nombre, es más una designación, ¿no?, y si le damos la importancia que le hemos venido dando al nombre, pues esto también sería muy significativo para llegar a la respuesta de si tiene o no tiene una, una identidad, esta, este ser que estamos llamando a la otra madre. Ahora, caro, si la otra madre también, eh, en mi concepto, es un ser muy antiguo, ¿no? Y esto puede parecer, digamos, como, sí, una prebrullada, pero ¿qué tan antiguo? No sé si ustedes se fijaron, pero ella cita... Eh, Teología, ¿no? Odia al pecador, perdón, odia al pecado, ama al pecador. La, también tiene otra cita que es, eh, la justicia se tiembla con misericordia. Esto es también una frase, digamos, muy de, la, de las creencias católicas. Sí, para una persona muy, cre muy creyente, pues la idea de la justicia de Dios la tiembla su misericordia. Eso también es una cita, digamos, es una, un pensamiento teológico muy antiguo. Pero también encontramos que ella cita a, otros, a otras fuentes. No sé si tuvieron curiosidad de estas frases porque son frases bastante interesantes. O sea, son frases que uno sabe que no son de, de ese personaje. Entonces tenemos... Eh, la indiferencia o un hijo indiferente es como el diente de un reptil, ¿no? Algo así. Esta es una frase de Shakespeare, ¿no? Entonces vemos que este ser o bien data de mucho tiempo o es un ser también muy culto, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Entonces todo esto nos ayuda justamente a construir esta, la identidad de este personaje, si, sea que no la tenga, nosotros le podemos decir, este personaje es así, así y así, y dándole esas características podemos definir la identidad de, la, de, la, de este ser, de la otra madre, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos estos elementos deberían eh, justamente ayudarnos a definir quién es este ser y cómo este ser está construido, ¿no? Y ya te doy la palabra, Liz. y... Hay una cosa que, antes de que se me olvide, porque la tengo aquí dándole las vueltas, sobre las entradas. Eh, no, no había pensado en la opción de que eh, este mundo, estaba, este, esta, esta criatura que, que se propone en esta, en esta lectura, estaba despertando y por eso las, las entradas se cerraban, ¿no? Las entradas a ese mundo y el gato como que entraba en pánico. Me parece interesante, de hecho creo que le voy a volver a leer y voy a ponerle más atención, porque me causa mucha intriga esta teoría de, de que el mundo es una criatura. Quiero, quiero ponerle más atención a esto, pero yo lo había pensado de otra forma, y es que llegado a este punto de la lectura, el gato siempre se nos mostró, como bien nos ha dicho Jason, es como un ser superior, casi como un ser inclusive superior a este ser que es la otra madre, ¿no? Es superior a Coraline, es superior a la otra madre, es superior a las ratas, es superior a todos, ¿no? El gato está sobre todos. El gato va y viene por donde quiere. Pero cuando las entradas se cierran, el gato deja ese papel y de hecho se deja azar por Coraline, ¿no? Ella se presenta y en este momento, en el momento en el que esto ocurre, es un momento clave, porque Coraline está a punto de enfrentar el último enemigo y el, la historia en sí misma, no tendría sentido, no tendría sentido que Coraline se enfrente a su último enemigo si hay alguien que lo puede vencer por ella. La única forma en la que la historia cobra todo el sentido, la única forma en la que la novela es Coraline y no el gato, es que sea Coraline quien enfrente a la otra madre. Por eso el gato tenía que hacerse pequeño, el gato tenía que estar más a la altura de Coraline y quien tenía que llevar las riendas de la situación en ese momento, pues será Coraline, ¿no? Y esto lo, lo leemos en el capítulo 9. Esa es mi lectura, que me parece tiene sentido dentro del contexto, ¿no? Ella ya enfrentó todo esto, pero en ese momento, quien la ayudó, porque el, el gato aparece y las, cerradas, las, las entradas se cierran, justo cuando el gato le ayuda con la última alma, en ese momento las entradas se cierran, ¿no? Y Coraline va a, a hacerle frente a ese último ser, ¿no? a la madre, a la otra madre, a la, a la ¿cómo se Dijimos que se llama, a la Belda. En ese momento, justo en ese momento, es cuando tiene que demostrar realmente su proceso de crecimiento. Y no podía hacerlo o no podía ser ella la protagonista de su historia si tenía a una criatura como el gato, que es superior a todos. La única forma en la que el gato podía salir, digamos, perder el peso que le habían dado a lo largo de la historia, era hacerlo pequeño. Y de hecho lo dicen, ¿no? El gato se veía más pequeño ahora, ya que no puede escapar, ya que no puede eludir la situación, pues ahora se hace pequeño. ¿Y quién es la que toma las riendas de la situación? Pues Coraline. Es una de las cosas que quería compartir con ustedes. Y cuéntanos. Bueno, eh, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Julián, que estoy muy de, muy de acuerdo, eh, Siempre se ha, se ha visto que la otra madre tiene una personalidad de, de, definida. No me parece que solo se le note en el momento en que empieza a jugar con Coraline, sino que ella siempre estuvo jugando. Había un juego implícito entre Coraline y ella que no era verbal y ninguna acordó, pero se estaba ejecutando. El gato nos hace alusión a eso en el cómic y en el libro cuando se pone a jugar con la rata. La coge y, y juega con la rata porque, ay, no, ¿qué le vas a hacer? Le dice, no, pero ¿a quien no le gusta jugar con su comida? Yo amo mi comida, pero me gusta jugar con la comida. Y al, al último se la termina comiendo. Después se ha, hablan de la otra madre. La otra madre es una persona que quiere y ama. Pero ese tipo de seres nunca se sabe si realmente quiere o no ama o solo tiene hambre. Así que sí, puede que te ame, pero al mismo tiempo solo eres comida. Entonces me parece que sí está definida su personalidad como un ser infantil, en el sentido que le gustan los juegos, le gustan las apuestas, le gustan los riesgos. Es muy de... cuando siente ira lo demuestra, también es muy culta, lo que nos da a entender de que pronto sí fue humana, pero estuvo entre los años de 1400 a 1600, eh, más o menos por ahí, lo pongo por ahí, y tuvo contacto con, con ese tipo de filosofía, y también, tal vez hasta leyó a Shakespeare. Eh, ella es una artista, y como... Como la como asociamos mucho con las arañas, tejer en esa época era normal. Hacer grandes acabados o grandes dibujos en los telares era también de esa época. Sobre todo más de la época antigua, pero en esa época todavía se seguía haciendo. También en esa época se empieza a explorar lo de la pintura en óleo. Entonces me parece que ella como que nos da un pequeño como guiño de ojo, diciendo nos yo era humana cuando... O vine al mundo más o menos, o tuve contacto con el mundo en esa época. Con esas pequeñas frases. Aunque ella se viste en algún momento a la otra madre como la mamá de ella, ella es muy... ¿cómo decirlo? Eh, cuando ves las películas antiguas y si ves a una institutriz, eh, la institutriz camina de una forma. espaldar vida, manos atrás. Ella demuestra impaciencia cuando mueve los dedos, lo, lo que muestra que ella ya está jugando, como el gato, con los, moviendo la rata de un lado para otro. Pero también ella es muy, muy lineal en su forma de decir y actuar. Y hace como unas muy buenas presentaciones, como si estuviera en un escenario. Y toda la otra madre me sonrió, con una amplia sonrisa. Eso no es al azar, eso parece muy ensayado. Eso parece una obra de teatro. Es, es, es muy bueno ese comentario último de que es una obra de teatro, ¿no? Porque eso tendría sentido. Lo que creo que lo que cita eh, es a, a, cuando cita a Shakespeare es Hamlet. Creo, creo, creo. Si no estoy mal, si estoy diciendo algo que no es, me disculpo. Pero tendría sentido, ¿no? Como Hamlet es la obra por excelencia de la obra de una obra. Entonces, eh, si pensamos como la otra madre eh, siendo consciente de que está actuando, es muy interesante ese, ese pensamiento. Y me gusta también esto de no lo había visto. Eso me encanta, me encanta, me encanta. <ríe> eh, lo, que nos dice, lo que nos dice Jason de la otra madre se comporta un poco como un gato, ¿no? Como el, el gato nos dice, como, ¿cuántas veces tú dejas escapar a tu cena? no? El acto que tiene el gato de jugar con su cena es un acto misericordioso. Porque la, le da la ilusión de que la va a dejar escapar. Y si, viéndolo, me parece que la, la otra madre se comporta mucho como un gato, ¿no? Le gustan los juegos, juega con su cena, ¿no? Y por eso probablemente el gato la entienda también, porque son muy parecidos. Me gusta mucho eso, no lo había visto. Muchísimas gracias, Jason. Vamos con Johan pues yo quería decir una cosita pequeña y era que cuando yo estaba leyendo el libro hubo un momento en que pensé Osh, ¡Dramática! cuando escuché a la madre decirle cosas a Caroline porque me parece que es como muy histriónica a la hora de expresarse de ella y también es muy gesticulante por sus movimientos que tiene por el hecho de que sea todo, todo el tiempo rítmica al golpear con sus uñas los objetos y pues no sé, me pareció como muy histriónico sus movimientos y cuando le lanza el gato que empieza a gritar y a diferencia de la película en el libro, el gato no le arranca los ojos a ella. En el libro, ella se queda con los ojos de botón, pero se queda quieta durante mucho tiempo, gritando. y haciendo como, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah, niña! Entonces yo, ¡ah! ¡Ah! Se dio garra. <risa> La reina del drama. <risa> y, yo, sí, y otra cosa que quería decir, era para ver si podía con, eh, convencer, convencerte de que Coraline es más pequeña, yo creo que es por el cuento que ella crea en el capítulo quinto, que ella intenta como sí, copiar a su sí. padre, me gusta, y me en el capítulo cinco crea un cuento. Y a mí se me hace que ese cuento es demasiado infantil, es como demasiado, es como si lo hubiera hecho una niña súper, súper pequeña. Porque es como, había una vez una niña llamada Manzana, solía bailar muchísimo, bailaba y bailaba y bailaba hasta que sus pies se convirtieron en salchichas. Entonces, no sé, se me hace que una persona como adolescente o como mayor de lo que hemos, ya, A mí se me hace que Coraline es súper chiquita por ese mismo, por ese detallito chiquitico de... Y porque todo el tiempo como que van a entender su fragilidad frente al mundo real, frente al mundo ficticio, frente a todas partes. Entonces, esa fragilidad y además de eso, como la forma en que ella reacciona con el mundo, se me hace muy infantil. De hecho, yo ahorita estaba mirando como las características esenciales de los niños y si la madre, la otra madre tiene características infantiles al ser egoísta, al ser posesiva, al, al no querer perder, todas estas cosas, Kat Coraline también las tiene. Pero ella está traspasando ese momento en que está perdiendo ya su interés por lo infantil y está empezando ya a empezarse o a fijar algo más como en lo real, en lo físico. Pero ella sigue siendo una niña, o sea, está en ese transcurso. Entonces, para mí, sigue siendo, se me sigue haciendo que ella es súper pequeña, es súper chiquita, es súper infantil. Por eso es que el papá decía como como que, que a ella no le gustaban las recetas que hacía el papá, sino que le gustaba la comida normal. Por, y es, es algo que muchos niños tienen, que en su cabeza tienen las ideas de cómo es que deberían ser las cosas y empiezan a generarse muchos prejuicios. Y algo que leí le, aquí en estos momentos que mis otros compañeros han estado hablando es que los niños son incapaces de reconocer que las cosas se modifiquen Que, que, que o sea, para ellos los, las cosas Tienen que permanecer imperturbables Porque ellos no pueden comprender la modificación Como tal de las cosas Entonces cuando una pizza Normal tiene que ser normal No puede llevar Piña, champiñones ¿sí? Chiles Porque no es normal, eso no es normal Y el niño no lo ve como una pizza Sino como una monstruosidad Entonces para mí como esas actitudes De Coraline como se me hacen como muy infantiles. Y es que yo tengo una primita y yo veo a, Cor yo leo a Coraline y veo a mi primita chiquita ahí. Y digo, es que se comporta igualito. Pues fíjate que yo te escucho y, <ríe> y es como que todo lo que tú dices yo lo veo son un niño más grande. Yo no estoy diciendo que sea un preadolescente. Yo le pongo entre 9 y 10 años. O entre 10 y 11. Máximo 11. Más de 11 yo no le pongo. Aunque por supuesto para 11 ya tendría otras características, ¿no? Lo que yo decía es que Coraline está entre ese momento de, de dejar de ser una niña y pasar a ser una persona un poco más grande. En cuanto a la, edad, no sé, sobre la historia, me pareció muy interesante porque yo también me fijé mucho en la historia, ¿no? Eh, la historia de Coraline. Había una niña que se llamaba Manzana. Es muy interesante que la traducción, bueno, yo no, no digamos, no tuve la curiosidad de ver cómo se había escrito esto en el en inglés, pero pues me imagino que la, la ortografía es el intento de demostrar que pues Coraline no maneja la ortografía a la perfección. Había una niña que se le, que se llamaba Manzana, bailaba mucho, bailaba sin parar hasta que sus pies se convirtieron en salchichas, fin. Y esta historia me puso a dudar, no lo voy a, no lo voy a, a, a negar, yo decía, bueno, que en qué edad más o menos uno empieza como con este interés de crear historias y que también están creadas las historias eh, dependiendo en el momento en el que uno empieza a escribir. Y sí, efectivamente esto parece como lo, estos primeros ejercicios de escritura de un niño. Eh, pero no, no, no modifica del todo mi percepción de, de una Coraline un poco mayor. Sobre todo por esta historia, esta percepción que tiene Coraline, y yo pues digamos te, te respondo a, a por qué pienso que es un poco mayor, la idea que ella tiene de sí misma, bueno, puede que eh, no tenga mucho que, que ver, pero cuando ella está contando la historia, le dice al gato, cuando yo era aún más pequeña, no entonces ella se sabe que ya no es tan pequeña como era antes, y de pronto esto también nos puede ayudar a identificar un poco la edad aunque siempre lo que más me gusta también de esto es que nos deja siempre con el misterio de esto nos deja con muchos misterios no sabemos la edad de Coraline es una niña puede que sea una niña pequeña muy madura o puede que sea una niña mayor que está pues, en proceso de maduración podemos verlo también de esa forma no existe esa gama de posibilidades eh, y me gusta que, que, que estés como en, en ese plan de mirar como, bueno, ¿cuáles son las características de un niño? Y cómo esas características usuales de un niño se, se, se, se llevan a esto. Porque estamos mostrándome es, es, ese interés genuino de entender. Y eso me parece maravilloso. Um, déjenme revisar. Creo que eso era como de las, grandes, de las cosas más importantes que quería comentarles. Me gusta que también ustedes hayan traído hoy sus temas para conversación. Eso me parece muy, muy chévere y es que así, así yo pues puedo también darles, cederles mucho más la palabra. Eh, lo único que me faltaba decir sobre la otra madre, si no existe otra intervención, es ver cómo eh, parece que tiene y no tiene el dominio, y esto ya lo habían comentado ustedes, ¿no? Sobre estas otras criaturas. No sabemos qué son, es que eso es lo más interesante. No sabemos qué es la otra madre y no sabemos qué son esas otras criaturas. Porque podríamos pensar que son invenciones suyas, ¿no? Como que son creaciones de ella, pero que se le salen de control, un poco, igual que este otro mundo. Ah, igual, también es bien interesante que este, parece que lo que Cora le percibe como otro mundo solamente es algo que está ocupando un espacio mayor, ¿cierto? Aunque, bueno, no tan mayor porque nos dicen como, e ese otro mundo es muy pequeño, ¿no? Ella le da la vuelta al mundo. Esto recuerda un poco el planeta del, del principito, ¿no? que él puede ver muchas veces en un mismo día muchos atardeceres, porque él vive en un planeta pequeño, el mundo del niño es pequeño. Eh, pero entonces sí me gustó muchísimo y me parece bastante interesante cómo nos muestran después al otro padre, ¿no? Y es como una larva, ¿cierto? Un poco nos dicen, es un gusano con brazos de ramas y con ojos de botones. Uh, y también va muy a esta parte, digamos, relacionada con la forma en que nos muestran a, a las vecinas, a la señora, uh, siempre se me olvidan los nombres, bueno, ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? <ríe> eh, que parece que están dentro de un saco de huevos de araña, ¿no? Y también eh, hablaba, hacia la metáfora de la bruja como artista, porque parece que moldea este mundo, es decir, no solamente lo teje, sino que lo moldea, y también, pues, eh, cuando se encuentra con el otro padre, Coraline describe como que la pared está llena de dibujos. ¿no? Entonces, parece que ese fuera el estudio donde sí, la bruja, la bruja de se de mete a bocetar ese sí. mundo, y es donde tiene sus, sus, sus materiales y allí moldear al mundo. Eso me, me dio mucho la imagen de un artista, un artista bastante, bastante corrompido, tipo Zenobita, pero no, no le quita esa calidad artística. Dale, Johan. Ah, es que eh, yo no sé por qué, pero dentro de las investigaciones que hiciste, este fue un dato que encontré como extraño cuando se publicó el libro y empezó a publicarse el cómic, que el cómic se publicó antes que la película. Eh, Ney Gaiman estaba haciendo respuestas sobre, preguntas y respuestas sobre el libro y una de las personas le preguntó a él que les estaba preguntando sobre la naturaleza de la convivencia de las, de las dos mujeres, de Miss Pink y Miss Forcible, y le dijo: Ellas son hermanas, pero ¿por qué terminaron viviendo ahí? Y él le contestó: Ellas no son hermanas, ellas son pareja. Neil Gaiman contestó en esa entrevista: Ellas no son hermanas, son pareja. Y a mí nunca se le ocurrió eso. Eso a mí está nunca chévere. Le ocurrió que ellas fueran pareja? No, yo tampoco lo había pensado, pero veo, bueno, nos enteramos de algo. Neil Gaiman siendo incluyente desde antes de que fuera Trent. <risa> Dale, Jason. Yo sí había pensado eso. Pero no por la característica y la forma en que está escrita Coraline eh, y tampoco por el movimiento que hay ahora de inclusión. De, de comunidad LGBT en todas las historias, que se está haciendo de una manera muy arbitraria, pero eh, yo sí había leído textos así, en donde, por ejemplo, eh, no sé si han visto Sakura Katkarton. Cuando yo vi Sakura Katkarton, los personajes estaban enfocados en un tema, había que recuperar las cartas, de historia, vamos a eh, ¿Ah? No sé si soy solo yo, pero te escucho entrecortado. ¿No? Sí, se no. le cortó el audio. Sí, ya sabes, te son escuchamos son entrecortado. Son ellos, pero hay una misión. Es que como que se me fue la red. Eh, eh, los autores siempre te dan guiño, guiño. Ese, ese personaje, eh, esos dos personajes son pareja. Así como. Ok, eh, bueno, creo que alcanzamos ese. ese. Sí, dale, es que se, se te corta por ejemplo ay, sí, la señora Forcible y, y, y la señora pink viven juntas y ya son muy queridas y muy sinceras y parece más como una pareja y todos saben que son una pareja pero como en esa época había homofobia entonces digamos que no lo dicen abiertamente sino como las dos señoras les gusta vivir juntas porque son hermanas igual como lo hicieron de Sandman en esas malas dos mujeres que tenían velo en la cara, una hablaba y la otra no, pues eran pareja. Hay otro anime en donde en Sakura Cat los dos er el hermano, siempre es visitado por su mejor amigo, siempre. Y ellos se llevan muy bien y se quedan solas, y todos sabíamos que ellos dos eran pareja. La amiga de, de Sakura a cada rato la quiere vestir y tocar. Y si tú te vu vuelves a ver la serie te das cuenta que ella es lesbiana. Y Sakura lo sabe, pero... Eh, lo que quiero dar a entender es Estos personajes siempre fueron parte de este mundo Y es increíble porque son importantes Y no tienen que resaltar lo que son para que tú lo deduzcas qué otra cosa también me parece curiosa eh, El otro personaje se llama Bobo Pero Bobo es ese típico personaje chiflado Que al mismo tiempo es un tipo genio Que, que logró algo inverosímil Pero que está tan... Que es tan incapaz de socializar con la gente que vive en su propio mundo? O sea, no digo que él esté loco, pero que es incapaz de entender lo que pasa alrededor de él, sí, en cuanto a percibir lo que el otro siente o lo que el otro piensa, pero sí se da cuenta de lo que ocurre. Y es muy asertivo al hablar. Yo siempre pensé que él sabe que Coraline se llama Coraline. Y le dice Caroline a propósito. Y estoy seguro de eso. Porque es imposible que no entienda un discurso directo cuando ella le dice. No me llamo Caroline, me llamo Coraline. Y, y él en una forma de sarcasmo, de ironía, de, pur, de pura burla. Le dicen los ratones se niegan a llamarte Caroline. Dicen que te llamas Coraline. Es muy chistosa esa parte. Gracias. Es, es, es muy interesante todas estas apreciaciones. Eh, pues bueno, hay mucha tela que cortar, ¿no? Eso es lo que siempre decimos sobre estos libros, que podemos seguir sacándole cosas. Y me parece muy, muy, digamos, interesante este dato sobre la, la pareja. Como bien dice Jason, pues puede que las pistas estén, pero nuestra atención estaba puesta en otro lado. Entonces sería muy chévere como buscar, mirar si efectivamente existen estas pistas que nos, nos permitan justamente llegar a, a esta conclusión de que ellas dos son parejas. Dale, Aura. Eh, bueno, la verdad me quedé pensando en la edad de Coraline y se me vino una idea a la cabeza, así, a la loca. ¿Cómo podemos pensar que el espacio cambia al momento en el que Coraline pasa a la puerta? podríamos llegar a pensar también que hablamos de otro mundo, hablamos de otro espacio, hablamos de otro tiempo, ¿no? Entonces, podría decirse que el tiempo en el otro mundo pasa diferente y por eso el crecimiento de ella, la madurez que va adquiriendo con, el, con la lectura de la novela es diferente, ¿no? Eh, comienza de una manera y termina ya de otra en un, no sé, en, en lo que nosotros podríamos decir una semana, pero pues para mí es, Creo que podría llegar a ser más de una semana, unos cuantos meses, no sé. Me parece interesante la teoría de que también en el otro mundo se maneje otro tiempo. Oye, sí, si no y, y si no lo busca en el libro, eh, tiene sentido, ¿no? Porque los capítulos se sienten, a pesar de que son muy cortos, la acción se siente como larga, larga, larga, larga, larga. Y no lo había pensado de esa forma. Voy a poner la atención ahora. Me, pone, me parece una idea muy intrigante y muy interesante, ¿sabes? Muy Yo creo que todos deberíamos también buscar esa, esos eh, vestigios, esos rastros para ver si encontramos eh, un transcurso diferente en el tiempo, en el otro mundo. Uf, muy buena esa idea. Dale, Johan. Pues a mí también me gustó mucho la idea de Aura. De hecho, eh, una idea que había tenido el productor de la película de IT, de, de, la, de la miniserie de 1980, creo que es, era que Pennywise, cuando ellos eran pequeños, tuviera la forma de un payaso normal, pero que cuando fueran adultos, ya no fuera un payaso normal, sino un payaso deforme, porque habían crecido y la imagen de payaso en su cabeza se había desformado, desfigurado dentro de la cabeza de los adultos. Al final no quedó así, pero me parece interesante como la opción que nos da ahora por eso mismo, porque como que el mundo se desdibuja cuando ella crece, en el momento en que ella aprende algo nuevo. Sí, sí, de hecho, me parece que, que todo esto está conversando con otras historias y me gusta mucho esto, porque justamente en nuestra búsqueda de, de, de explicaciones eh, nos esforzamos claro, claro. y me gusta eso, como meternos en la lectura y, y mirar, ¿no? Como atar cada cabo que nosotros encontremos. Yo no puedo decir, es decir, lo que les digo, yo la verdad la leí hace mucho tiempo y no recuerdo todos los detalles. Eh, pero creo que no, no pensaría que dejemos cabos sueltos, o que Neil Gaiman haya dejado cabos sueltos, es una, una de las cosas que lo caracteriza, no como que todo queda cerrado, o, a, o las preguntas eh, que se deja, que dejan abiertas de pronto se plantean solamente hasta el final, pero dentro de ocho días los invito entonces a que ya tengamos la, la, el libro, ahora sí todos, todos, todos nosotros terminados me incluyo, entonces también para quienes nos quienes están acompañando, por primera vez la idea, entonces es que para la próxima semana hayamos leído las 95 páginas de, de Coraline eh, y podemos ir acordando si vemos la película entre todos, es decir, no sé, nos reunimos en una sala de meet o, o algo, o maratón, eh, o alguien la recomienda o alguien la tiene, como sea, y pues miramos la película para la próxima semana. ¿Listo? Jason, cuéntame, antes de, de cerrar la sesión de hoy. Con respecto a que pasan en un tiempo diferente, la historia de Coraline, estoy de acuerdo, pero creo que el tiempo no en el sentido del mundo de Coraline parece que en el mundo de Coraline ocurren dos días. Mientras que en el mundo de la otra madre, ella puede alterar el tiempo. Jason, te escuchamos súper entrecortado. Johan, cuéntanos, mientras Jason recupera su conexión. Pues lo que sí. iba a decir era que para aquellas personas que ya como que hubiesen leído Coraline y lo hubieran terminado, que pues yo les recomiendo también de Neil Gaiman un cuento que se llama Click, Clack, el sonajero. Es, da muchísimo miedo, a mí me dio muchísimo miedo y se me hace que tiene muchos elementos parecidos a Coraline. Listo, entonces yo creo que puedes, si, si, si tienes el texto de pronto lo, lo puedes compartir um, por el WhatsApp y le echamos también una revisada. Me gusta esa idea, como de ir más allá de la novela. Bueno, mis... ¿cómo? Compañeros, my comrades de lecturas, mis compas, como yo les digo. Esta, esta sesión me parece que estuvo súper provechosa. Ya para la próxima semana quiero que, y, y me gusta que planteara esta pregunta desde acá, igual creo que la voy a poner en Goodreads, por si alguien tiene curiosidad de ir a Goodreads. Yo intent seguiré intentando con Goodreads. Sobre cómo es el terror en Coraline, ¿no? Porque es algo indiscutible. Piensen en esto, ya terminando la, la novela. ¿Cómo es el terror en Coralén? ¿Cómo lo construye en el Cayman? ¿Listo? Y a partir de esa respuesta de cómo es el terror, pues, iremos empezando a conversar con las otras lecturas. Eh, de nuevo, sería muy chévere que empecemos a, de verdad a plantearnos muy seriamente, eh, encontrarnos para la, la tercera semana de septiembre, creo que es la primera semana de parciales en la universidad, eh, Empecemos a mirar si nos encontramos en la universidad, si nos encontramos en, en algún lado, en un parque, en un café, en una biblioteca. Bueno, pronto las bibliotecas estén cerradas. Tendríamos que mirar, ¿no? Como que un lugar para que, que a todos nos funcione, para, para yo poder pasar una propuesta seria a, a, a, a los directivos del CRAE, ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, como siempre, por, por su tiempo, por compartir por traerme sus ideas, así todas súper extrañas, porque nunca yo hubiera llegado a las historias, a las ideas que ustedes tienen, me parece fenomenal, porque es otra forma de, de leernos, de, le, de, de vernos, ¿no? Y de, y de mover todo lo que hemos leído y sentido y lo que hemos experimentado. Nos vemos dentro de ocho días, final de Coraline, siete de la noche. Y estamos hablando para ver si vemos la película entre todos o cada uno en su casita, en la comodidad de sus casas. ¿Listos? Entonces, buenas noches y hasta dentro de ocho días. Hasta luego, que estén muy bien, que descansen. Chao, ahora descansen Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego, Julián. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos, feliz noche. Bye. <laughs> pero pero no, pero espera, pero